Bienvenidos todos a esta sesión de empleo. Estamos grabando y os dejamos con, no, no me con Marta y con Verónica. No, no. Fefi, ¿se me escucha? Sí, sí se, se me... escucha. Vale, gracias. Vale. Eh, lo que haremos será silenciar los audios para que no entre mucho sonido. Vale, ¿Sí? si podemos silenciar el micro. Porque si de repente nos podemos hablar todas las personas que estamos hablando, igual nos volvemos un poquito locos. ¿Vale? Bueno, me voy presentando mientras mi compañera Marta eh, se puede incorporar, que está hablando por teléfono un momentito. ¿Vale? Yo soy Vero, soy, estoy trabajando en Plena Inclusión Aragón y con el problemilla que ha habido de incorporarnos, vamos a, a intentar hacer los, si vamos a contar en más tiempo, en menos tiempo. Así para el tiempo que, como habíamos reservado de 12 a 1 y media, si tenéis que hacer cosas así no se os alarga mucho esto. ¿vale? Vamos a intentar ajustar. Intentaremos ir un poquito rápido. ¿De acuerdo? Eh, no sé si Marta se puede, se presenta. Mm, hola, yo soy Marta de DINCAT, de Plena Inclusión Cataluña y estoy llevando el proyecto no. de empleón pero también vamos, sobre la vamos, técnica vamos, vamos. de exclusión social de aquí de Incat Podría apagar el micrófono que no se escucha muy bien que no se escucha vale voy a hablar más, más alto vale no, a ti sí a ti sí Marta Decía ¿Ah, no, ¿sí? yo voy silenciando a la gente vale vale Para vale vale no se vale bueno Verónica voy a compartir el PowerPoint sí por favor Vale, pues si queréis vamos empezando esta, esta ultra mega rápida formación, ¿vale? Vale, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a hablar os vamos a hablar eh, de las PDA y del RFID. Diréis, esto es muy raro. Ahora os vamos a explicar todo, de, lo vamos a intentar explicar todo de forma muy sencilla para que podamos más adelante poder llevarlo a la, a la práctica, ¿de acuerdo? Vale, si me das, Marta, por favor, a la siguiente y empezamos. Bueno, vamos a empezar por la PDA. ¿vale? Si veis en el lateral, os hemos puesto una imagen de lo que es una PDA. ¿vale? Y diréis, es muy parecido a un móvil. Sí, se puede confundir con un móvil, pero no es exactamente lo mismo. Eh, PDA viene de las palabras de inglés que vemos aquí puestas en la, en la pantalla. Personal Digital Assistant. ¿Vale? Es un asistente digital, ¿sí? cuando hablamos en castellano, de, y las siglas, las primeras letras de cada palabra, es, de ahí viene el nombre PDA. ¿vale? También lo podemos conocer como ordenador de mano. Eh, es un aparato electrónico que une diferentes aspectos, como el ordenador, el teléfono, el fax e y conexiones a la red. ¿De acuerdo? Digamos que es un aparato que sirve, prácticamente podría ser un teléfono móvil como el que tenemos, podemos tener en casa, pero aplicado a otro tipo de, de funciones. ¿Vale? Pasamos. ¿Vale? ¿Qué características tienen? Pues como veis, son bastante similares a las de un móvil. ¿Vale? Las modernas, las PDAs nuevas, tienen pantalla táctil. Que nos hace mucho más sencillo el uso de las diferentes aplicaciones que tienen dentro. ¿Vale? Como veis, pues, en la imagen de la derecha vemos una PDA con, aplica con diferentes aplicaciones, que con ella nos podemos mover por ella y poder elegir. ¿Vale? Eh, también tienen tarjeta. Espera, no, que te demasiado rápido, que si no, habrá cosas que no. Eso. Tienen tarjeta de memoria. Que para los que no, si no sabemos lo que es, es, una es similar a un USB, pero que va introducido en el, en el aparato, que es muy pequeñito. Y si la PDA no tiene mucha memoria, con eso podemos tener más información guardada. ¿Vale? También se pueden conectar a través de Wi-Fi o Bluetooth, son tipos de conexiones de los aparatos, o los podemos conectar a través de un cable todo ello va a un ordenador y podemos sacar información que vayamos recogiendo en esa PDA. Y luego tenemos, se pueden sincronizar, ¿qué es eso? Eh, es que en dos sitios a la vez puedan ver la información. La PDA, tiene, vamos recogiendo información en la PDA y a su vez, a la vez, en un ordenador pueden estar recibiendo esa información. ¿Vale? Espero que se haya podido entender ese, esa función. Ahora sí, pasamos. Vale, eh, Antiguamente han cambiado mucho las pedeas. Igual algunos los podéis recordar, pero antes esto de poder usar la pantalla táctil no, no existía y entonces se usaban teclados que estaban incorporados a, los, a las pedeas, ¿vale? O incluso las que ya eran un poquito más modernas con un bolígrafo podían seleccionar alguna, algunas pestañas. Lo que hoy hacemos con el dedo, antes se hacía con teclado y con un bolígrafo especial. ¿vale? Hoy en día han avanzado la tecnología mucho y muy rápido, entonces han avanzado. Hoy eh, incluso con un boli, eh, puedes escribir a mano y la PDA reconoce lo que estás escribiendo y te lo traduce a eh, las palabras que ellos tienen. Yo escribo a mano una A y luego en la pantalla se, se ve una A escrita con el ordenador. ¿Vale? Y también podemos manejar la propia PDA hablando, hablándole. Pretamos el botón de micrófono y le decimos lo que queremos. Si mirá lo que hacemos con el asistente de los teléfonos móviles, que le podemos decir tal cosa, búscame enchufa la radio y nos, el móvil nos enchufa la radio, pues las de PDA pueden hacer cosas muy parecidas, pero en función para lo que lo estamos usando, ¿vale? Hay muchas marcas de PDAs, eh, las empresas las empezaron a fabricar, entonces pode, podemos decir que hay, hay muchas. Entonces, cada PDA tiene su función, su, todas funcionan igual, pero tienen pequeños detalles que cambian. Entonces el día que se hagan prácticas pues habrá que aprender la que use esa tienda, otra tienda pueden usar una similar pero diferente ¿vale? Entonces pasamos eh, que, eh, a ver, eh, eh, Una PDA una, la función principal que se suele usar es la recogida de datos ¿vale? Y no, Una de las funciones que tiene es mantener el inventario, el inventario actualizado a tiempo real de acuerdo. Eh, un ejemplo que podemos, ver, que probablemente lo hayamos vivido todos y todas, cuando hemos ido a una tienda de ropa y buscamos una talla de una camiseta y que no encontramos, vamos al personal de la tienda y le preguntamos, oye, perdona, ¿tienes esta camiseta en otra talla? Muchas veces sacan las pedeas, los móviles, o nosotros lo podemos confundir con un móvil, y ellos ahí ya miran. Y saben si, si, si está esa talla o no en la tienda. Eso es un, una forma. Si está, nos lo pueden sacar. Y si no está, pues nos dicen que no lo tienen en el inventario o en el almacén, por ejemplo. vale eh, Otros usos que se les dan a las PDA en los restaurantes. Ahora cada vez más las personas que están como camareros y camareras, los vemos que vienen con, con las pedeas en las manos y les decimos que queremos y se los van apuntando. Eso directamente pasa a cocina o a quien tiene que preparar los pedidos y es una forma más rápida de dar el servicio. ¿Vale? Hay empresas que usan las PDA como el terminal punto de venta. Eso, si los que estuvisteis eh, conectados la semana pasada, os lo explicarían los compañeros cómo funcionaba. ¿Vale? Pasamos diapositiva. Vale. Eh, con las PDA, ¿vale? Podemos seguir todo casi todo el proceso que lleva, por ejemplo, un, una mercancía, un, una camiseta, una caja de leche, lo que sea, ¿vale? Nos sirve para la preparación de pedidos para el cliente, ¿vale? Eh, picking, validación y expedición. Palabras raras, las vamos a explicar, ¿vale? Eh, nosotros estamos en casa. Y, tenemos, y con el móvil o la tablet del ordenador le hacemos un pedido lo pagamos y llega a la tienda eso que le enviamos empieza el proceso de preparación de pedido sería el picking ¿vale? luego la persona encargada de, de hacer el paquete le llega a la lista y en la PDA va, dice vale pues para Vero tengo que cogerle esta botella marco que la he cogido este teléfono lo marco y demás, digamos que es la validación, dar el visto bueno de que yo lo estoy cogiendo y lo meto a su caja que le tengo que enviar. Y las pediciones, cuando yo he, tenido, he terminado de preparar ese paquete, lo, se lo doy a los compañeros que se lo tienen que enviar. ¿vale? Luego también se pueden ver las devoluciones. ¿vale? Cuando algo que no queremos, lo queremos devolver a quien nos lo ha dado. Sirven también para controlar el stock. De, en los inventarios es saber qué tenemos en todo momento en la tienda, en la empresa o en el almacén por ejemplo eh, una compañera aquí en la federación tenía que saber cuántas cuántas cajas de folios teníamos aquí vale, aquí como es poquito lo podemos contar en sitios muy grandes, pues por ejemplo en, en, en supermercados que hay de todo, pues es muy complicado de ir una, que una persona vaya contando una cosa una por una entonces se usa esto para que sea más rápido. ¿Vale? Y recepción de pedidos, lo mismo. Eh, una, eh, marcar de, ¿vale? La persona ha recibido, marco aquí, la, ya le he dado el paquete. ¿Vale? Eh, como son eh, terminales electrónicos, como un móvil, un ordenador, tiene un procesador y un sistema operativo. Digamos que sería, el procesador es lo que le hace funcionar como el motor de un coche y el sistema operativo como funciona el, el volante de un coche. ¿vale? Eso al ser electrónico nos permite que se actualice. O sea, seguramente muchos tendréis un móvil, una tablet y que de repente de vez en cuando tenemos una aplicación, por ejemplo el WhatsApp, y de vez en cuando nos dice oye, tienes que actualizar la nueva versión. Pues al ser electrónico lo podemos actualizar, no necesitamos cambiar de móvil para tener la nueva versión de WhatsApp, se actualiza directamente. Pues lo mismo con las, con las PDAs. Los sistemas que usan, los, las aplicaciones que usan, se pueden ir actualizando cada vez que vayan saliendo cosas nuevas y no es necesario de cambiar de aparato. ¿Vale? Vale, aquí os habíamos preparado un vídeo muy cortito de eh, el uso de las PDA en vídeo. Son creo que tres minutos, os lo vamos a poner para dar imagen a lo que os estábamos contando, que a veces es un poquito complicado. Si puede, si se, si se enchufa... <ríe> ¿Lo veis el vídeo? Sí, Marta. Sí, no se escucha todavía, sí. No se, no se escucha, Marta. No sé si tú lo no estás se escuchando. Escucha. Ah. Vale, voy un segundo. ¿Cómo utilizar la PDA para hacer inventarios? Para... Ahora ¿No? sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, parece que sí, se escucha. Ahora sí Vale, gracias. Para un inventario con nuestra PDA, solo tenemos que abrir la aplicación de inventarios de Daemon 4. Y apuntamos para que la PDA lea los códigos de Daemon. Se escucha muy bajo. Podemos hacer las lecturas una a una. O también leer un código e introducir a mano el número de artículos. ¡No se escucha! Se escucha. Eh, ¿Puedes subir el audio, el volumen, Marta? Sí. Vale, por un momentito pausa y le vamos, os vamos contando lo que va diciendo el vídeo, ¿vale? Eh, ha empezado ¿vale? explicando el uso de las PDAs en una, en un, en una empresa, en un almacén. ¿Vale? Aquí nos hablan de esta marca, de una aplicación concreta, pero hay muchas. ¿vale? Pero todas funcionan más o menos de forma igual. Aquí nos dicen cómo usarla. Pues para hacer el inventario, cojo la aplicación que use cada empresa, en este caso es Daemon 4, pero puede ser otra. Entonces tenemos que ir a, la, a esa aplicación, decir que voy a hacer un inventario y con el lector que tienen las PDAs, leen el código de barras y automáticamente se coloca en el, en el inventario que estamos haciendo. ¿Vale? Seguimos con el vídeo. Tienes que volver a pulsar sobre el código que has leído y a continuación cambiar el número de artículos. Vale, Aquí nos está diciendo que podemos modificar el, la cantidad de material que estamos contando. Desplegamos las opciones de la PDA y marcamos... Vale, este es el ejemplo de cómo conectarla al ordenador. ¿vale? Hemos cogido toda la, la información que necesitábamos saber del almacén y ahora tenemos que pasarlo a algún lugar para saber que se, te, se, que se guarde. ¿vale? Aquí es un ejemplo de cómo se hace. Esto generalmente pues, lo hacen los responsables del almacén. Otras personas son las que se dedican a contar y otras personas las que esa información la guardan. Y esto es un ejemplo de programa que se usa para guardar esa información de almacén. Y nos dicen pues que, por ejemplo, si una empresa es muy grande y tiene varios almacenes, podemos decir a qué almacén corresponde cada cosa que hemos contado. ¿Vale? ¿Veis? Pues... Se usa como es, esto es la parte de un ordenador ya hemos conectado la, la pda al propio ordenador Estamos. vale el inventario que importado el programa vale si entonces, entonces en esto, inicial, ya podemos ver vale. en nuestro programa de veis esto nos sirve para lo que hemos, os he contado antes del stock eso es la cantidad de material que tenemos en el almacén de acuerdo? Ahora volveremos a, la, a, la a las diapositivas. ¿Se va entendiendo más o menos, aunque sea un poquillo rápido esto? Si queréis, lo podéis. os voy leyendo en el chat, ¿vale? Sí. Por si hay alguna duda, intento leeros a la vez, ¿de acuerdo? Vale, esto era el vídeo, pasamos a la siguiente, que era lo que os he ido contando porque no se escuchaba muy bien estaba en la, en la siguiente diapositiva lo que os decía eh, es una, la aplicación que nombraba es una aplicación como puede ser WhatsApp Google diferentes aplicaciones lo que pasa es que depende cada empresa elegirá la que quieren usar de acuerdo eh, podemos leer los códigos de barras con las PDA y meter o meter la información a mano vale con lo que hemos dicho hoy este a veces nos ha pasado que cuando hemos ido a comprar a una tienda Hemos pasado el código de barras y no se leía bien. Entonces la persona que estaba en la caja mete a mano. Pues también lo podemos hacer en la PDA si tenemos que hacer un inventario. ¿vale? Cuando ya tenemos todo ese inventario hecho en la PDA, lo pasamos al ordenador, ya sea por conexión de que lo podemos hacer sin, con, sin cable o con cable, que es lo que hemos visto en la parte final. Y por último, el programa de ordenador con el que funcionaba el que funciona en la empresa. Cargamos esa información, pasamos de la PDA al ordenador de la información y así la empresa tiene todo lo que tiene en el almacén. ¿Vale? Y, si tienen, y si tienen que decidir que tienen que comprar cosas nuevas, las compran. Y si dicen, podemos esperar un poquito más, esperamos. ¿Vale? A ver, pasamos diapositiva. Ventajas de las PDAs. Vale, pues vamos a ver qué ventajas. ¿Vale? Podemos trabajar de forma más rápida. Y, tenemos, y, podemos, y menos errores porque ya no es solo nosotros y nosotras nos ponemos a contar las cosas una a una a mano sino que también lo ponemos en un en un aparato que nos ayuda a contar ya sea con los lectores o de otra forma ¿vale? hay cosas que nos dicen oh, esto, esto es muy complicado pero lo podemos aprender porque son, relativ son bastante sencillas de aprender y nos ayudan a hacer el trabajo mucho más rápido eh, y aquí con las PDA podemos hacer una validación añadida, dar el visto bueno, que hemos repa como repasar dos veces las cosas que hacemos, pues eso sería. Y así los pedidos salen mejor hechos y los clientes finales, que podemos ser cualquiera que estamos aquí nosotros cuando compramos algo, estamos contentos y no queremos devolver las cosas. Vale, pasamos. Vale. ¿Qué más? Aumenta el seguimiento del producto, aumenta el seguimiento de lo que compramos. ¿De acuerdo? Eh, ahora, no sé si alguno habéis tenido la posibilidad de comprar por Internet. Ha llegado que hasta que podemos seguir dónde está nuestro paquete y podemos seguir a la furgoneta de reparto por dónde está. Eso es una forma de seguimiento pues entonces con las PDA nos pueden ayudar a saber en qué parte está nuestro pedido, ¿vale? Saber si ha sido recibido por la empresa, si la empresa ha mandado que lo preparen y si la empresa lo ha enviado, ¿vale? Ese es el aumento de seguimiento. ¿Cómo se hace eso? El seguimiento de la PDA, del seguimiento del producto, creo que te refieres a la pregunta, Sí, del seguimiento del producto, ¿cómo se hace? Es a través de las propias aplicaciones, las pedidas tienen aplicaciones, ¿vale? Sí. Entonces, eh, eso está directamente unido a, a, al ordenador de la empresa. Entonces, tú tienes, eh, la empresa sabe en todo momento qué está pasando con ese, con ese pedido que se está haciendo sí. o ese material. ¿Vale? Por, ejemplo, eh, por ejemplo, si es para uso personal, pues, eh, si, sabe, si sabe si ha llegado el paquete a, a tu casa no, Se eso, puede eso feo, sí, o... eso eh, las cuando tú compras algo, por ejemplo, sí. tú compras algo y te envían un, tú dices, lo compro por internet, ¿vale? Sí. Y te llega un, un número donde tú lo hayas comprado que te dicen código de seguimiento. Entonces, tú eso depende de cada sitio donde compres. ¿Eso es, eh, se daría el código ese ¿eh? si para saber más o menos si eh, te ha llegado el paquete? o...? Sí, es cuando las compras de internet te dicen: tu, tu pedido ha sido realizado. La siguiente fase, tu, tu pedido está siendo preparado. La siguiente fase: tu pedido está ha sido enviado ya. Lo tiene eh, la empresa de reparto. Entonces, uh -huh. tú ahí puedes, no, no sabes exactamente. Hay empresas que no tienen esa tecnología tan avanzada y no sabemos exactamente dónde, por dónde va el paquete, pero sí sabemos en qué fase del pedido está. ¿vale? Eso como clientes se puede saber. Y como personal interno de las empresas, también lo podemos saber porque es nuestro trabajo. Mucha, si es nuestro trabajo preparar los pedidos, tenemos que saber qué pedidos nos ten, hay, cuáles se están preparando y cuáles han sido enviados. ¿Vale? No sé si me, expli ¿me he explicado. Eh, sí. Más o menos. Vale. Gracias. De nada. Eh... Me he perdido. Perdón. <risa> Recapitulo. Formación para el personal, lo mismo. Eh, a las personas hay que enseñarles a usar estas, estas tecnologías porque... Cuando yo ahora mismo, si entrara a trabajar a una tienda y tengo que usar la PDA, ya os prometo que me tienen que explicarla entera, porque no he usado nunca PDAs como tal. Eh, conozco cómo funcionan, pero no, en una, no para hacer un inventario. Entonces, a mí me lo tendrían que explicar también. Eh, ayuda, pues porque al ser similar a un teléfono, les puede, se les puede enviar, pues por ejemplo, un vídeo o se les puede enviar un archivo para que lo puedan leer. Vale, entonces, viéndolo a la vez, pueden ir probando lo que tienen que hacer. ¿Vale? Y eh, también nos dicen que sirve para saber conocer automáticamente la, el proceso, lo que os estaba diciendo del seguimiento. Pues si yo preto en la PDA que ya he acabado el, de preparar un pedido, automáticamente el ordenador de la empresa ya sabe que yo he acabado ese, he, he acabado ese pedido. Vale, va todo muy rápido y así todo se agiliza. Ya no tenemos que decir si estamos a, al final del almacén que hemos acabado el pedido, ya no tengo que ir a la otra punta que está lejos a decirle a la persona encargada oye que este pedido ya lo ha acabado. Poniéndolo en la PDA, la persona que está al principio lo sabe. vale Pasamos de diapositiva. Vale. Lo que os, os he comentado antes de la gestión de, de pedidos, el picking, las devoluciones y todas estas palabras raras que vienen del inglés, pero que las podemos traducir de forma sencilla al castellano, que os he comentado antes, nos facilitan las PDAs. vale, eh, eh, Reducen los errores porque ya tenemos que hacer esa doble visión de luego lo veo a mano y lo paso a la PDA entonces como haces esa doble doble chequeo esa, y lo podemos avanzar y nos permite tener el inventario actualizado a tiempo real porque imaginaros que somos una tienda y que decimos que tenemos cinco camisetas de color negro y tres de color rojo y de repente pues las personas hacen pedidos por internet y empiezan a comprar camisetas negras y de repente vendemos ocho, y decimos, uy, hemos vendido más camisetas negras de las que podíamos, por eso es bueno los avances en este tipo de tecnología, que a la persona que está mirando algo y que quiere comprar, si en la tienda ya no hay suficientes camisetas negras, no va a seguir vendiendo camisetas negras. Entonces, eso ayuda también a que, pues, por ejemplo, el cliente final, las personas que compramos, podamos tomar la decisión de me espero más adelante o busco otra cosa. ¿Vale? Eh, cambio, vale. Beneficios. Esto es como una, un ultra resumen de esta chapilla que os ha pegado en poco rato. Eh, las... Los beneficios más principales de las PDA, la reposición de mercancías. La empresa sabe cuándo tiene que comprar cosas nuevas que se están quedando, pues por ejemplo, sin cuadernos, pues la empresa tiene, sabe que tiene que comprar cuadernos nuevos. Salida de mercancía, pues sabe que ha salido de su almacén. Esto va relacionado con la reposición de mercancía. Si, una, si, sabe, si se sabe lo que sale del de, de almacén, sabemos lo que tenemos que comprar para tener para futuras necesidades y, y compras. ¿vale? Gestionamos los inventarios, como os he estado explicando, controlamos la ubicación, sabemos dónde está. Si una, si una empresa es muy grande, puede tener tres, cuatro almacenes diferentes, pueden ser más grandes o más pequeños, o en diferentes pasillos. Entonces, con el inventario sabemos dónde ir a buscarlo. No sé si conocéis IKEA la parte de abajo del almacén que tienes que ir a buscar dónde está el armario, dónde está la mesa, arriba nos están diciendo esta mesa, la tienes en este pasillo, en esta estantería. Pues es una ayuda. vale Cons eh, Podemos consultar el stock continuamente. Si un cliente está interesado en comprar algo, con la PDA podemos saber si hay o no. Si nos quieren comprar cinco mesas y solo tenemos tres, pues le decimos, tenemos actualmente tres en stock, que se dice, tenemos tres en el almacén y dos tendrías que esperar a más adelante. Y hay PDAs que incluso pueden imprimir los códigos de barras, que cuando estás haciendo el inventario, te dices, tengo esto, pues te imprime y lo pegas para tenerlo localizado. ¿vale? ¿Vale? ¿Y ahora? ultra mi ultra explicación rápida y esperemos que os hayáis podido comprender más o menos. Os paso paso la palabra a Marta. Gracias, Vero. Nos ha entendido muy bien, yo creo. Vale, yo voy a contar un poquito porque una cosilla que están preguntando eh, las pedeas funcionan similar a un móvil pero no se pueden utilizar como un móvil para juegos y demás. Sí, a lo mejor se podrían poner, pero en el trabajo mejor no jugar al Candy Crush ni nada. Vale, eh, Lavero y yo cuando nos dijeron de hacer la presentación y formación, en principio solo era de PDA, pero pensamos que también estaría interesante que supieras lo que era... La RFID, ¿vale? Para que os suene un poquito para el día que vais a trabajar, ¿vale? Vale. La RFID, si os fijáis en la, en la fotografía, es un sistema para identificar los productos. Necesita radiofrecuencia y es como un microchip, ¿vale? Eh, seguramente muchos habéis visto que ahora muchas tiendas hay etiquetas que se parecen a, a la imagen que tenemos de aquí al lado. ¿Vale? También seguro que lo habéis utilizado para pagar autopistas, parking o alguna tarjeta de acceso a algún establecimiento o lo como os decíamos, comprar una camisa. Últimamente ya se ven muchos... Que, que ponen esta etiqueta. El nombre en inglés es Radio Frequency Identification. Bueno, mi inglés no es muy, pero bueno, ¿vale? Vamos. Son las ventajas que tienen, que son unos microchips que almacenan muchos datos, ¿vale? Al ser microchips, con las nuevas tecnologías también es más difícil de duplicar. Y esto significa más seguro. Eh, el RFID, eh, como decimos, eh, permite identificar y transmitir información sobre un objeto. Y esto a los inventarios y todo eh, es, facilita más la, el trabajo. Es similar con la PDA sería la PDA, sería el aparato y el RFID sería como el código de barras que se utiliza ahora, pero que ahora ya es como un microchip pequeño. Para, para poder leer la información que hay en este microchip, se necesita un lector y un receptor. Si os fijáis en la, por ejemplo, pues hemos puesto una imagen aquí en la derecha, lo azul sería el lector y el, la tarjeta esta sería el receptor, que es lo que, Ahora, también, que, es lo que también se conoce como TAC. Un solo otro. Y bueno, lo que eh, lo comentábamos, se ha conseguido que sea de, uno de los sistemas más utilizados en cadenas de suministros y centros de logística. Vamos a ver, a ver si podemos oír bien a un vídeo como hemos preparado hoy la Verónica para que se entienda mejor, a ver si tenemos suerte y funciona. es frecuente ver en los locales comerciales. Productos etiquetados con un sistema de código de barras, cuyo fin es controlar el stock de los mismos. Hoy, esta tecnología es complementada con otra, denominada RFID por su sigla en inglés o Identificación por Radiofrecuencia. Esta tecnología permite almacenar y recuperar datos sobre objetos que son identificados a través de ondas de radio. Entre las ventajas que este sistema presenta frente al código de barras está la comodidad para su utilización, ya que no es necesario establecer un contacto visual entre el objeto identificado y el lector del código de barras. Por otra parte, este sistema permite registrar la información simultánea de varios productos. Este sistema está compuesto por diferentes elementos básicos. Las etiquetas o tags son tarjetas autoadhesivas compuestas por un chip y una antena que se incorporan al producto el lector de las mismas que capta los datos y mediante sus antenas envía la información digital codificada en ondas de radiofrecuencia y el software de conectividad que ofrece los servicios o aplicaciones como el almacenar la información registrada en la base de datos. Las etiquetas pueden a su vez ser pasivas o activas. En el primer caso las mismas prescinden de alimentación eléctrica y funcionan a través de la señal que envía el lector al microchip. En el segundo caso poseen una fuente de energía propia. Si bien las aplicaciones más habituales de RFID aportan al soporte de la gestión comercial, no son las únicas, ya que esta tecnología permite un sinnúmero de ellas, como el seguimiento de expedientes para una fácil localización, el control de acceso a zonas restringidas, entre otras múltiples. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos, promueve y apoya la implementación Bueno, un poquito para que veáis a, um, a RFI, eh, que se, se, bueno, comprendiéramos mejor cómo se utiliza y para qué. Porque a veces, yo por mucho que os explique con nombres, así es difícil de entender estos. Hay un chico que levanta la mano. Eh, una pregunta. ¿Se escucha? Dime. Sí, sí, sí. Es sobre escucha. la PDA. PDA. Sí. Eh, la duración de la PDA de es como un móvil. Tiene dos años de eh, ¿Tiene dos años de vida o se? Eh, normalmente eh, todo depende de, del terminal. Generalmente los. Y... Puede que sea similar, pero. Sí, pues no te puedo decir seguro que sí, porque al final depende de, del aparato, de la propia batería, depende de muchas cosas y a veces igual se quedan, lo que las, no sé si te suena la palabra obsoleta, sí. no sé si la has escuchado alguna vez, sí. pues el problema que tenemos con la tecnología es que avanza tan rápido que a veces, aunque podamos actualizarlas, se quedan obsoletas. Entonces, hay a veces que las propias empresas, aunque puedan seguir usando ciertos aparatos, necesitan modificarlos a, o comprar nuevos porque ha cambiado la forma. vale Entonces, te podría decir que sí, pero no me atrevo a decírtelo 100%. Y otra pregunta, ¿y lo de la tarjeta SD que ha dicho de para la PDA Sí, las sí, tarjetas parece, de memoria. Sí, se puede usar de, mejor, de gran tamaño, por ejemplo, como la el móvil tiene 64 gigas o por ahí. Depende, usar... depende del fabricante, de las personas que hacen las PDAs, generalmente dejan las ranuras y te dicen, a veces con los móviles, a veces eh, te dicen, pues puedes usar tarjetas de memoria de tanta hasta tanta cantidad de memoria. Eso te lo dice el fabricante. ¿vale? Vale, muchas gracias. A ti. Vale, me comentan que vaya más lento, que no se entiende nada, disculpad. Vale, mira, lo vamos a explicar sencillo, porque si no... ¿Veis este dibujo que vemos ahora? La etiqueta, ¿vale? Dentro de esta etiqueta hay un microchip, sería el RFID, ¿vale? El lector lee lo que lleva en la tique, el chip, que puede ser, pues... Ven, eh, esta camisa mide eh, talla 38, color rojo, lo envía al ordenador, como contábamos antes, la donde hay una persona donde va guardando todos los datos. ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? Vale. Una que se utiliza mucho es a nivel beneficios que tiene es a nivel de seguridad. Los datos quedan guardados en un sistema operativo, que esto hace que sea todo el material que no que sea más bueno, más pues que esté almacenado y en lugares más seguros. Vale, hay otros sectores que también se utiliza, vamos a ver beneficios, paso un poco rápido porque quedan nada, 10 minutos. Vale, uno de los beneficios es, como comentábamos con la Vero, los inventarios ahora serán, serán más fiables porque todo queda almacenado almane, almane, bueno, en, en el sistema operativo que es el ordenador. Sabremos en, en ese momento cuántas cosas tenemos en el almacén y cuántas no. Eh, la preparación de los pedidos será más rápido, no tendremos que ir contando mano a mano. Y mmm, el cliente puede saber también la relación que tiene con la empresa, cuántos productos o lo que comentaba el otro. Por dónde va nuestro producto, cómo hemos comprado. ¿Sí? Ponemos este último vídeo para que acabamos ya de entender, pero si te parece, ¿sí? ¿Cuánto queda para la una y media? Vale. Mientras se va cargando, ah, bueno, ya está. Luego, sí. luego respondo a una pregunta que había en el. Ya sea una pequeña o gran empresa del sector industrial, sabe lo que puede ofrecerle un software ERP en la nube para ser más eficiente, productivo e incrementar sus beneficios. Clasifica bien su base de datos de clientes. ¿Planifica sus campañas y acciones comerciales? ¿Realiza un seguimiento de sus oportunidades de negocio? ¿Rentabiliza su cartera de clientes? ¿Fidelice a sus clientes? ¿Lance acciones para clientes potenciales? ¿Problemas en las entregas de pedidos por falta de conexión entre sus canales de venta? ¿Integre nuevas herramientas que faciliten los pedidos de distribuidores, comerciales, clientes y puntos de venta? las 24 horas del día, desde cualquier lugar. ¿Necesita calcular constantemente la compra de materia prima? ¿Se retrasa en sus entregas por una mala planificación de los pedidos? Registre y gestione directamente sus pedidos y compras. Prevenga sus plazos de producción. ¿Tiene miles de referencias y le cuesta organizarlas? ¿Rupturas de stocks? ¿Salidas de producto incorrecto? ¿Devoluciones de material? Registre electrónicamente sus productos. Controle su stock y reservas. Verifique albaranes y entregas. ¿Demasiados informes y falta de tiempo para la toma de decisiones? ¿Siempre en la oficina para acceder a la información? Incremente la competitividad de su negocio. Desde cualquier lugar acceda al cuadro de mandos de su empresa sin grandes inversiones con clave IRP en la nube identifique y rentabilice su cartera de clientes integre nuevos canales de venta optimice su capacidad de producción controle el stock y aprovisionamiento aporte movilidad a su gestión y conozca siempre el estado de su empresa cuando lo necesite Este es un pequeño ejemplo de una empresa que utiliza todas estas nuevas tecnologías. ¿sí? Vale, Marta, antes de ser nos están preguntando en el chat, ¿vale? que no han quedado muy claro lo que es la tecnología RFID y el TAG. Sí, os, yo soy la experta en dar eh, ejemplos tontos. ¿vale? A ver si así nos queda claro. Vamos a imaginar que mi móvil ¿vale? es una etiqueta de acuerdo y que usa la tecnología RFID vale eh, el tag sería mi móvil completo vale todo el móvil sería la etiqueta entera entonces dentro de la etiqueta hay una parte muy pequeñita que podría ser por ejemplo nuestra tarjeta SIM lo que metemos que para que, para que funcione el móvil y pueda llamar introducimos una tarjeta muy pequeñita al móvil entonces eso podría ser lo que hemos llamado microchip vale que eso esa cosita tan pequeña es lo que permite a una PDA, un lector, saber dónde está. Vale, no sé si así se ha entendido con este ejemplo tanto que acabo de dar. Vale, si, que, si no ha quedado claro, intentamos buscar otro ejemplo de los míos así, que no tienen mucha relación, pero para que se entienda un poco el concepto. Vale, si no, que vaya, que sigue Marta. Y si no, que nos pregunten en el chat, ¿vale? Vale, ahora os vamos a dar pequeños ejemplos de dónde se utiliza RFID, que es el microchip que está dentro del tag, que el tag es la etiqueta, ¿sí? sí por ejemplo en inventarios de control de, de centros de alimentación en hospitales en las tarjetas de crédito sí en bibliotecas en... si vais a un concierto a veces dan como una pulserita o en el gimnasio a veces os dan una posibilidad y pasas por ahí el lector. Ahí dentro está el, el RFID, donde hay los datos de la persona. sí Y, y ya estaríamos... Espera, que hay una pregunta. Ah, que yo ya lo pillé. Vale, gracias. Vero, eh, no sé si quieres decir algo... Porque hemos, el, bueno, el RFID hemos ido muy rápidos porque es que es, son terminologías que cuesta entender y. Eso. ¿Hay alguna duda que tengamos? Vale. No sé si alguien quiere hacer así alguna duda rápida. Es por no alargarnos por vosotros que teníais el, el tiempo reservado, que a lo mejor tenéis alguna cosa que hacer. ¿Hay así alguna duda lo de la la, que queréis hacer? Lo de la definición que no lo estaba copiando y no lo he visto bien las cosas que ponía, era por eso. Yo ah, vale. Cuando, vale. cuando lo pongáis en la plataforma, sí. Sí, vale. sí. Todo este material desde pleno tienen que mandar una clave para poder entrar a su internet y ahí sí. encontraráis el, los PowerPoints de la sesión pasada, la de esta sesión y la de la próxima. Sí. Por aquí hay un ejemplo la de que escribí. También sí. la PDA se puede conectar con el reloj de la pulsera esta. Es que en general, probablemente mmm, igual, no creo que le hayan dado esa opción, porque ten en cuenta que las, las pulseras están más vinculadas a nuestros teléfonos personales. ¿Vale? La PDA es cierto que funciona muy similar a un teléfono pero no nos podemos olvidar de que es un algo para, para el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos enlazarlas con cosas personales, porque si no, imagínate que de repente nos empieza a sonar el APD a nuestro WhatsApp y estamos trabajando, pues sería un problema, ¿vale? Entonces, es importante de que aunque funcione de forma similar, mantener separado el uso personal, en nuestro teléfono y si sí, cuando es en el trabajo la pelea de trabajo hay por ahí también una persona con la mano levantada. Eh, yo quería hacer una referencia con lo del RIF. Lo que lleva la tarjeta de crédito del RIF. Sí. Si no llevas el RIF lo que eh, podía pasar es que a lo mejor no podías pagar con la TPV, ¿no? Vale. Eh, eh, no. Sí, sí ¿no? Se puede. Hay dos formas de pagar con la tarjeta con la sabes que hay como una banda por detrás que es más oscurita que la pasan esa es la sí. forma clásica y ahora con esta tecnología es cuando acercamos la tarjeta sin meterlo por ejemplo al a la, al cajero automático que tienen como una una señal que tú vas al cajero y puedes o puedes meter la tarjeta con la banda que lee la banda o puedes acercar la tarjeta a una zona que te pone acerca la tarjeta aquí y no tienes que introducirla vale Entonces, si no funcionara el lector del RFID, podríamos seguir usando la banda de la tarjeta. Vale. gracias. Okay. De nada. no es el sistema antirrobo? ¿Torrizón el... es el sistema antirrobo? ¿Antirrobo? Pues. pues... Mm, creo ¿Aunque? que no. Los anti bueno... O, bueno, sí, que puede funcionar también porque cuando tú vas a una tienda la tarjeta, el, la sí. etiqueta la desactivan en la caja, ¿vale? Entonces, podré, puede ser aparte de la alarma que llevan la ropa enganchada la, la etiqueta también puede, puede servir si no la desactivan puede pitar Un ejemplo, a mí me pasa soy, tengo habilidad de que se me activen este tipo de tarjetas que puedo estar llevando una, un jersey durante todo el invierno y volver a la tienda y que me pite porque se me ha activado otra vez. Entonces, puede ser un sistema también antirrobo. Una preguntita, buenas tardes. Te buenas llamas también. Marta. Mira, mi nombre es María Eugenia. Mira, yo es que mmm, no me he acabado de enterar bien de la, de la aplicación de lo del código de barra con el CHI. No sé si me lo podría explicar resumidamente, que no quiero tampoco entretener a nadie. ¿Vale? Muchas gracias. ¿eh? Vale, es, una, es, el, es la, el código de barras. Ya no sería el, el número que estamos acostumbrados a ver, es un código de barras con unas líneas, unos números, sino que ahora es un cuadradito que hay dentro un microchip donde hay toda la información del producto, en qué estantería, qué color, qué tamaño. ¿sí? Cambiaríamos la etiqueta por el microchip. Actualmente siguen funcionando las dos, Se sí. sigue tanto con código de barras como con el chip. Hay una empresa muy famosa de deportes, no voy a decir nombres, que tienen una camiseta muy sencilla, tienen un montón de papeles en el lado que se te pega por todos los lados, Ahí vemos que tiene la la, el código de barras, y en una hoja de esas etiquetas que es más gordita, ahí es donde está la etiqueta que os estamos comentando. Entonces siguen func funcionan, con las dos. En un futuro puede que deje de funcionar una y solo nos quedemos con una, pero por ahora sigue funcionando las dos, ¿vale? vale Estoy... no Gracias. ¿eh? De nada. Hay una chica que levanta la mano. Sí. Hola, soy Carmen y yo tenía una pregunta. Cuando ya, para final, cuando va a pagar el, el producto que haya comprado, se usa la, la PDA. Al final, cuando ya has pagado. Cuando va a pagar lo que haya comprado se usa también la PDA Buena pregunta. Sí. hay varias, depende de la tienda hay PDAs que se, lo que hemos dicho determina el punto de venta el, el TPV que se dio, la, se dio esa formación la semana pasada generalmente se usan en las cajas registradoras, vale. pero hay empresas que si quieren podrían poner la aplicación del terminal punto de venta en la PDA generalmente todavía no se hace eso se pasa por la caja o al menos yo no he conocido casos de, de poder hacer el pago en la PDA vale. no te puedo dar pero por poder se puede tradicionalmente no se usa todavía y, y, y con la tarjeta mmm, mmm, pero mi madre usa tarjeta para pagar Sí, cuando pasamos por caja sí. tenemos ahí esa tarjeta que lo que le he comentado al compañero, que podemos o bien usar el lector de la, de la banda que hay por detrás de la tarjeta, que tiene, hay una banda más oscurita, o la podemos acercar al lector RFID que nos lee la tarjeta. ¿Vale? Tenemos esas dos opciones. Si uno no funciona, podemos usar el otro. Vale, vale muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda. ¿O hemos explicado muy bien, Marta? <risa> ¿O están un poco dormidos con ganas de irse No, Acum pobre, porque han tenido que esperar primero media hora. Sí, bueno. Y luego este temario... Hemos que... ido ultra rápido. Sí, bueno. Pues si nadie tiene dudas, si, os, si me imagino que algunos tendréis cosas que hacer y demás, y tendréis vuestra, o, vuestra agenda, paramos aquí, y si alguien dice, oye, que de repente tengo una duda, estamos a tiempo, ¿vale? Vale, gracias a todos. Vale, pues intenta esperamos que al menos os haya quedado... Clarito esta ultra mega rápida explicación, ¿vale? Eso es, aquí nos están comentando que las dudas que podáis tener las podéis hacer llegar a través de la plataforma, ¿vale? Bueno, nos vemos a eh, las personas... Sí, amiga, pero, aquí, pero aquí vienen. Dime. Sí. He mirando estos días la plataforma y, y del anterior del curso no hay nada subido, digo, para ver más o menos vale. subiría. Vale, cómo... tomamos nota y se lo recordamos a los compañeros de confederación, ¿vale? Para que puedan subirlo se lo recordaremos para que lo hagan, ¿vale? Vale. Gracias. Muchas gracias por avisar. Bueno, nos vemos a la siguiente. Gracias. Adiós.